Estoy en busca de esa ilusión Que me vio crecer y se hizo canción tipo tiempo sin tiempo en otra dimensión Encerro en el estudio puesto pa'l millón Larga la carrera pero buena meta Con mi puntería y una buena flecha Seguro el es cierto. si hasta en un desierto Se creó la peca. Ey. Y si mañana no Triunfo lo intento otra vez eh. Porque vida solo hay una Y todos lo hacemos al revés Y si mañana no yo lo intento otra vez, eh, porque vida solo hay una y todo lo hacemos al revés. Verde, level next, ey. Tu puta contra la pared, rompimos otro pario ni esa party, zafando, buscado por un ft ey, Cargando la cruz de madera, pero disfrutando el via cruz. Hoy tiramos flow pa' la sheka y mañana puede que estemos en un jacuzzi. No ando de Gucci, vestido del perse, sintiéndome persa. Semera que Pussy, Lucha la remera pero igual fallera a sentar la vereda que cursi Tirando te amo tremendo gorreado el chucky, Para el fin de año pegado Promesa pa'l barrio a atusia Es lo que tengo, me en el dinero Como misionero, todo unos mañeros Que quieren vivir, de la fama de otros Se comen los mocos, la movi, La pintan a cota de otros Son todos unos loros, se salen de foco Acordan camino teniendo dos pies Pero se camina antes de camina. Y el que eso no sabe, solo va a caer Yo les llevo a mí, ya podrían aprender hey, Que solo el que lucha es el que llega Yo no hablo de plata ni de la checa, Hablo de que empiecen a hacer sus tareas La vida no es simple, siempre es manera. La lección del cuento de que la mía Es un ring de pelea ah, ey. Y si mañana no Triunfo lo intento otra vez eh. Porque vida solo hay una Y todo lo hacemos al revés Y si mañana no yo vole intento otra vez eh, Porque vida solo hay una Y todo lo hace mal bebé Tomen asiento Yo estoy contento Tengo mi tiempo Lo disfruto a play. Fijo, lo mío es mío y lo tuyo, lo felicito Compartir un buen vino tinto Cantar con amor, algún estribillo, Creí ser el pibe del costado Acostando a todos los dejo parrado. Premiado del lugar que me crió Y agradezco a la madre que Dios me dio Gracias a mi viejo que a mí me enseñó Que en esta vida los más grandes son como yo Y que toda acción tiene su reacción Y que a mí nadie me regala estar donde estoy Y si mañana, no Yo lo intento otra vez eh.